Con estos ingratos. Qué bueno, residente, ¿no? Una fiera. Eh, Diana Hernández, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? ¿cómo buenas, está buenas noches, habría que decir casi. No, ¿cómo este crees? El tema sí. es estar. Sin duda, sin duda. Oye, much, muchas gracias y mil disculpas por el lugar. ¿sí? No, nada que ver. Siempre es importante, pues, darle también un vistazo a lo que está pasando en el acontecer cultural. No importa la hora que sea, siempre nuestra teleaudiencia así lo va a agradecer. Y comenzamos precisamente con una invitación, una exposición que está disponible en el Centro de la Cultura y de la revolución en el CRC que se llama Invisibles y es sobre todo un desarrollo desde la visualidad con dos artistas afro que tratan desde su arte de visualizar a su comunidad. El Centro de la Revolución Cultural, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, invitan a la exposición Invisibles de la artista plástica Sharon Pérez y de la fotógrafa Carmen Angola. La inspiración principal yo creo que es ese deseo y esa necesidad de poder visibilizar nuestra cultura como afrobolivianos. Esta es una línea de tiempo eh, planteada como un tejido, como un trenzado de historias con espacios vacíos, así como de repente nos lo han contado. Esta exposición tiene toda la intención de visibilizarnos, pero no desde un punto de vista superficial, sino que puedan conocer más de nuestra identidad, de nuestra historia. En el camino de mis abuelos, de mis abuelas, de esos tíos que han estado desde Potosí, que han apoyado en la metalurgia, en la agricultura, en la ganadería, que han aportado tanto a nuestro país y no han sido visibles. Esa ha sido mi inspiración. Hay dos instalaciones que tenemos en la parte de adentro también, donde una fue realizada por las manos de las tías en Santa Cruz, donde van contando cada una sobre el tema del cabello, sobre el tema del trenzado. Y tenemos otra instalación donde hablamos también de la saya y de cuáles son los orígenes y lo que significan para nosotros. Entonces, esa es como que la inspiración principal. Invisibles muestra el trabajo de dos mujeres afrobolivianas. Que a lo largo de sus carreras han convertido el arte en una herramienta fundamental para visibilizar el trabajo, cultura, usos y tradiciones de sus comunidades. Venir a conocer esta hermosa infraestructura y tenemos en la exposición de fotos de la compañera afroboliviana Angola. Y también las eh, instalaciones que ha realizado la compañera Pérez. Ambas, ambas son eh, hermanas afrobolivianas y quiero destacar esto porque ambas son mujeres afrobolivianas que escucharán ustedes al fondo, está la Saya también. Estamos en fiesta porque ya no somos invisibles. Esta exposición se llama Invisible, pero ya no somos invisibles, ahora somos una nación más del Estado plurinacional. Yo me siento también afroboliviano, así que eh, me siento muy honrado, muy orgulloso, primero de representar como consejero de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. En palabras de Carmen Angola y Sharon Pérez, Invisibles es una exposición que no está buscando reivindicación alguna, no busca generar tristeza, ni mucho menos victimizarnos. Esta es una exposición donde vemos, escuchamos, sentimos y leemos a los protagonistas de este qué hacer en la comunidad. Bueno, Invisibles va a estar hasta diciembre. Bueno, están todos invitados para poder pasar al Centro Cultural de la Revolución en el Teleférico Rojo, en la estación central. La exposición va a estar hasta fin de mes, bueno en realidad hasta diciembre, ¿no? pero lo más importante yo creo que es como que no lo dejen para el último mes o para el último día porque siempre pasa que luego pasa muy rápido el tiempo y se la pierden, ¿no? entonces los invitamos a que pasen lo más pronto posible. ...y ya ustedes escuchaban de esta exposición... ...que está en el centro de la revolución cultural... ...Invisible lleva por título... ...y estará disponible hasta el próximo diciembre... ...y ahora vamos con otra buena... ...para el cine nacional... ...y es que una película boliviana... ...tuvo el mayor premio... ...en uno de los festivales más importantes de Turquía... ...la película El, Visuta, el Visitante... ...de Martín Boulog ...continúa cosechando galardones... ...en su exhibición internacional... ...tras los premios obtenidos en Estados Unidos... ...y Lima Perú... ...esta vez recibió el premio... A a Mejor Largometraje Internacional en la 59 versión del Festival Internacional de Cine de Antalya, conocido como Festival de la Naranja de Oro de Antalya en Turquía. ¿Por qué tan... El director boliviano adelantó la exhibición del filme en otras muestras en Europa y Latinoamérica para los próximos meses. La semana pasada también, el visitante fue parte del Festival de Cine Latinoamericano AFI, una de las mayores y más antiguas muestras de cine latinoamericano en Estados Unidos cárcel. Y esto era solo un adelanto. Más detalles de este premio tan importante para la cinematografía nacional. Usted lo podrá encontrar a las 7 de la noche por Avia, ya La TV, siempre en Latidos Noticiario Cultural. Por supuesto que también tenemos agenda para que usted se organice la semana y sepa qué eventos puede llegarse. Estamos aquí. Tenemos Aptapi de cuentos en las nubes, otras voces. Estarán participando más de 10 narradores, entre ellos de Chile, Argentina, Perú y por supuesto de Bolivia. Estará sucediendo hasta el próximo 16 de octubre en varias plazas de la ciudad de La Paz y del Alto. Te doy duro a el taller elaborando la onda andina estará este 10 de octubre a partir de las 5 de la tarde con seis sesiones a cargo de Zahira Bernal Miranda. Será ubicado en el Centro Cultural Museo San Francisco, ahí justo en la Plaza de San Francisco. Tupac Tupac, se llama la Mente de Quiavito, una invitación que hace la Fundación Patiño y el colectivo artístico Huarmi Naira, que también estará disponible a partir de este martes 11 de octubre a las 6 de la tarde. Y también, entre cuerdas, invita a la presentación de Grillo Villegas, Octeto llega con varios invitados este 11 y 12 de noviembre al teatro 6 de agosto a partir de las 19.30 horas. Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos y estas son algunas de las propuestas que usted se puede ir agendando para visitar más detalles, ya le decíamos, en el noticiario cultural a partir de las 7 de la noche. ¿Usted tiene algo para mí hoy? ¿no? Nada, nada ¿No? le cuento, está bien en floja la agenda en esta... Ah, sí, tengo una, tengo una, tengo una, pero mejor... Ah, no, no vas a estar mañana, ¿verdad? No voy a estar mañana, eh... pero seguramente es lo de diálogo bicentenario. Eh, exactamente sí, Mañana además tendremos Los... una colega que estará disertando me han dicho. Sí, sí, sí, ¿Sí? mira Te voy a te voy a la contar aquí cultural. La trinchera cultural ¿Dónde lo tengo? Sí, hmm, tengo? Justo cuando uno busca las cosas No aparecen Aquí la tengo, aquí la tengo Trinchera cultural, diálogo político rumbo al Bicentenario Democracia en Bolivia Cuatro décadas de continuidad y rupturas Conversación con Iris Villegas Borges Y Pablo Quisbert Condori Mañana, 19.30, en Nairahuiri Naira Wiris, recordemos que ese es el centro cultural que está ubicado al final de la calle Chichas, en Miraflores, no tiene pérdida, está bien ubicado y es donde se están desarrollando toda esta serie de presentaciones de texto, de diálogos, de conversatorios. Recordemos que la pasada semana estuvo el señor embajador de Argentina en Bolivia, señor Ariel Basteiros y bueno, esta semana también hay dos importantes interlocutores que estarán presentando este espacio. Seguro que sí. Bueno, mañana vamos a darles nuevamente los detalles, mañana no estará Diane, ella se reincorporará al equipo recién el jueves. Sí, con su presencia, obviamente nos dejarán el material respectivo. Nos va a interesar ver, por ejemplo, a ver si lo tienen para mañana, cómo le fue a Manuel, ¿no? En su presentación aquí en el Teatro Municipal. De eso de también La Paz, estaremos ¿sí? hablando, porque también nuestro equipo que estuvo de guardia el fin de semana, pues se llegó hasta las grabaciones. Muy bien, excelente. Bueno, Diego, nos estamos ya arrimando al final. Así ¿sí? es, y ya nos, vemos, nos pasamos 10 minutitos. Sí, como de costumbre.